la de la tienda de la tienda de la tienda de la tienda de la sí. ¿cuántas estaciones aquí. ¿Tú piernas? Sí, <risa> yo estoy ni ni nada, Qué divina, qué divina, Te lo quería regalar y Te lo regalé. No, sí, me dio. me No, no, sea, que no. No, no, no, no, no. No, no, no, Pero no, no, no. no, no, no, no, es que No, no, no. No, no, Mira la garganta. Mira ¿Qué tipo de animal? 127. No, no, no. Mira, mira parte que se llave. ¿ves? humo, sí. Y a